apreciados y apreciadas estudiantes bienvenidos a este tema que vamos a ver hoy que se refiere al significante y significado el significante y el significado pues el significante se refiere a los sonidos fonéticos o sonoros por ejemplo en la palabra carro como podemos evidenciar en las láminas está separado por cada una de las eh, líneas ¿no? y se divide por ejemplo cada fonema c a r r o que es la representación de cada uno de ellos y además se relaciona con el idioma eh, y el, el idioma pues se relaciona también con la imagen acústica es una imagen que usted se hace de una cosa como lo vamos a ver desde el ejemplo que se va a presentar más adelante en cambio el significado hace referencia al concepto, al contenido según el ejemplo eh, sería, en este caso del ejemplo que vamos a presentar, sería un medio de transporte aquí está el ejemplo eh, decíamos del significante que es la imagen acústica ustedes ven ahí los fonemas, están divididos ¿sí? y eh, podemos decir que en el idioma, por ejemplo en el inglés se escribe car en francés voiture, eh, en italiano auto y también eh, eh, bil en germánico y como decíamos anteriormente el significado pues sería en un medio un medio de transporte que sirve para movilizarse y nosotros automáticamente en nuestra mente formamos o tenemos una imagen del carro ¿sí? Entonces eso es la, la importancia o la relación que se tiene entre significante y significado que está claro que se tiene una imagen acústica que se refiere a los sonidos y la imagen mental que usted se forma de acuerdo al significado en este caso del carro ¿Qué son las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas vamos a referirnos primero a lo sintagmático que se refiere a la relación que existe dentro de la cadena hablada por ejemplo en la combinación de un artículo más un sustantivo, más un adjetivo o en las palabras también se da una relación sintagmática cuando digo C más A más R más R más I más T más O ¿no? tenemos toda una suma de todos estos fonemas que al final lo que estamos diciendo o ejemplificando es la palabra de carrito en cambio en la parte paradigmática tiene que ver con la sustitución de términos en la cadena hablada por ejemplo en la frase tengo una casa hermosa se puede reemplazar cualquiera de las palabras y cambiar su significado pero manteniendo esa cadena tengo una rosa hermosa tengo una mascota hermosa etcétera en este caso como podemos observar la palabra casa rosa mascota están dentro o en relación paradigmática otra relación dentro del sintagma y paradigma en la lengua se forma un conjunto de palabras que al re relacionarlas expresan ideas que se comunican hacia los demás sin que si no hubiesen palabras o no se formaran las ideas pues obviamente no habría ninguna comunicación ¿sí? y no podríamos transmitir ningún mensaje, ningún conocimiento hacia las demás personas también es una combinación de vocablos de palabras se forman, eh, que forman mensajes completos a veces sí tenemos que tener un poco más de cuidado porque los mensajes hay que decirlos eh, de acuerdo al contexto porque caso contrario si no se distorsionan y no hay una buena comunicación tengamos por favor cuidado con la que es la combinación de los vocablos y de las palabras para formar un mensaje que sea entendible otra relación que sería que el sintagma eh, se refiere al conjunto de palabras estructuradas relacionadas en torno a un núcleo, como ya hemos visto eh, ustedes saben que en gramática pues se estudia eh, siempre tiene que haber en una oración sujeto, verbo, predicado y un complemento y siempre el núcleo del sujeto, el núcleo del verbo que se pueda relacionar dentro de la relación horizontal en una redacción tiene que haber necesariamente un sujeto más verbo más complemento. Por ejemplo, Juan escribió una novela. ¿sí? O también, como está aquí representado, Pedro camina descalzo por su habitación no olvidemos por favor que en una relación horizontal siempre tiene que haber un sujeto más verbo más complemento no no nos equivoquemos a veces las personas en el diario vivir utilizamos el lenguaje cotidiano pero sí es bueno eh, tener presente que para tener una buena comunicación debemos emplear ciertas normas que nos permitan eh, entender o que la lectura se haga más comprensiva o la comunicación sea más comprensible eh, vamos a relacionar ahora vuelta a lo que es el paradigma ya hemos dicho o hemos hablado algo del paradigma pero vamos a esquematizar un poquito más el paradigma es cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones ¿sí? eh, tenemos que tener eh, organizarnos de tal manera que podamos eh, que las palabras y los verbos se puedan relacionar para que pueda haber una comunicación más fluida también se puede alternar en la función del verbo puede cambiar los significados ya hemos dicho la importancia que tiene el sujeto, verbo y complemento en este caso el verbo o como vemos en la oración anterior al cambiar el verbo cambia una oración ¿no? y hay que tener, recordar que el verbo es la acción que demanda del sujeto Ejemplo, por, eh, en el estudio de, de la relación sintagmática y paradigmática en conclusión podríamos decir que un ejemplo sería que el estudio de la literatura ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad eso sería una relación sintagmática y en cambio el paradigma sería tomar un solo segmento del sintagma, que sería el estudio de la literatura ecuatoriana en el siglo XVIII en este caso ya se eh, ya se está segmentando ¿Sí? Eh, ya no decimos el estudio de la literatura ecuatoriana desde sus inicios porque no estamos como dicen detallando ¿sí? o segmentando qué parte de la literatura vamos a estudiar, en este caso con el ejemplo está muy claro podemos ver que la literatura o el estudio que se va a hacer de la literatura va a ser a partir del siglo XVIII Gracias